Congreso de la Unión. Y tome en cuenta que la probabilidad de lluvias para la tarde y noche de este martes en la Ciudad de México es de 70%. Continúa escuchando la mejor FM 97.7. Aquí, no más. el reporte vial.